Bueno, ¿qué tal? Eh, bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno ver familia hoy. Estamos aquí en familia junto con Luca Garruba. Bienvenido. A... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? <ríe> a esta nueva edición de Bits and Bots, en la que vamos a abordar el tema. Eh, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero a partir de la excusa de hablar eh, sobre videojuegos. ¿no? Porque, bueno, me parece que es un tema bastante interesante o importante que abordar en estos momentos de pandemia en los que da la sensación de que el mundo en general se ha digitalizado. Hemos creado otras realidades virtuales, otras realidades digitales ¿no? y que bueno, nos han afectado en mayor o menor de medida también en función a la relación que hemos tenido previamente con ese otro mundo o ese... En Nuevo mundo, estas alteridades, esas identidades digitales o identidades lúdicas, que es también cosas de las que vamos a estar hablando ahora y cómo nos representamos o cómo experimentamos ese, esos mundos digitales. Eh, cuando hablamos de videojuegos, eh, no, bueno, ya para la gente que no, que no juegue a videojuegos o que no esté tan relacionada con, con el mundo de videojuegos, no hablamos de simplemente... Eh, bueno el típico videojuego de matar no el típico videojuego de disparar de shooting games no hay una gran variedad de videojuegos y a mí personalmente eh, me atrae bueno es un medio que me atrae mucho porque creo que es una forma eh, de dejar a, si tú generas el videojuego de dejar al usuario un mundo en el que eh, puede crear su propio camino y puede experimentar eh, lo, la experiencia o lo que tú quieres, el concepto, ¿no? como si consideramos el videojuego como una obra de arte y tú quieres expresar algo, le dejas como un mundo en el que va recorriendo eh, en primera persona, normalmente, eh, ciertas experiencias y que cuando vuelva a jugar nunca va a volver a ser lo mismo. ¿no? Y se puede jugar en individual, en colectivo, bueno, puede hablarnos de, de muchas cosas. Pero voy a dejar ya la introducción y voy a dejar al experto que hable, que es nuestro invitado, Luca. Les voy a deciros un poco sobre quién es Luca. <risa> Luca es un investigador docente y es el fundador de una asociación que se llama Arts Games, a la cual admiro mucho y quiero mucho, que lleva más de 10 años trabajando en el mundo del videojuego para la transformación social. O sea, lo que estaba comentando de cómo el videojuego en sí, el formato videojuego, que no olvidemos que es nativo digital, no ahora que, que, bueno, lo que decía, no que se crean estos otros mundos digitales, eh, puede, ser, puede tener esta capacidad transformadora de eh, bueno de primera persona. No, voy, a, voy a callarme ya, voy a dejar que, que hable Luca, por favor. <ríe> ¿Qué nos puedes contar de videojuego? ¿Qué, qué nos cuenta el videojuego de, de nosotros, de nosotras, de la historia de, del mundo? Bueno, buenas tardes, qué lindo ver Muchas caras conocidas y desconocidas. Gracias por venir. Eh, pues y, de, empiezo por algo que tú dijiste que, y que quiero destacar. El videojuego es un medio, es un medio de comunicación. Un medio de comunicación que ya lleva bastante años. Entramos como ya son casi seis, más de 60 años que existe el videojuego. ¿Por qué hago este hincapié? ¿Por qué pensar al videojuego como medio quiere decir entendernos en toda una complejidad que tienen los medios? Porque los medios de comunicación son muchas cosas. Son un lenguaje, una gramática, una forma de representar el mundo, una forma de eh, construir subjetividad. Pensemos, por ejemplo, a, a, a la televisión, al audiovisual. Nace como televisión, pero luego se difumina y se expande en un lenguaje audiovisual que toma muchas formas y que hoy en día todas y todos manejamos a través de los celulares, por ejemplo, haciendo algo que algunos sociólogos comentan utilizando un término que es remediación, es decir, retomar las reglas y la sintaxis de un medio anterior, la televisión, aplicándola a un nuevo contexto, en este caso, el contexto de los celulares. Y el videojuego expresa esta capacidad que tienen los medios de articularse en profundidad en diferentes esferas de la sociedad, tanto a nivel individual como colectivo. Eh, además, es importante no olvidar que estamos hablando de juego, y el juego, es una actividad absolutamente importante, troncal, en la construcción del individuo. Pensemos, por ejemplo, cuando de niñas, de niños, empezamos a conocer el mundo. Pues lo conocemos a través del juego. El juego es aquello que nos permite dar el nombre a las cosas. A través del juego mediamos una realidad, mediamos, por ejemplo, y negociamos los roles de género, y construimos nuestra propia identidad. Y el videojuego encarna este potencial del juego, lo sigue explotando, lo sigue desarrollando en un nuevo contexto, en el contexto digital, a través de un nuevo lenguaje que es nuevo, pero a la vez es antiguo, porque como decía antes, con los medios nunca, en realidad, los medios de comunicación nacen de la nada, sino que se reconstruyen, se recodifican a partir de reglas antiguas. Y en el caso del juego de los videojuegos pasa eso. Uh -huh. eh, todos los videojuegos que, que conocemos, y también los que posiblemente aquí el público no conoce, se construyen a partir de mecánicas universales uh -huh. que corresponden a las mismas mecánicas que se jugaban hace 100 años, 300 años, hace mil años, podemos identificar unas dinámicas, unas mecánicas de juego universales que nos acompañan y acompañan las diferentes eh, civilizaciones y que el videojuego encarna, recompila, reutiliza, adaptándolo a este nuevo contexto. Y esto produce dos movimientos. Por un lado, tiene algo de ancestral y de ahí como la capacidad del videojuego de permear la sociedad, porque en realidad está vibrando con algo muy antiguo, con algo que estamos acostumbrados a hacer desde hace mucho tiempo. Pensemos, por ejemplo, eh, el juego de, de la dama. Eh, o otros juegos, como puede ser el Awalé, el mancala, que son juegos típicos del mundo medio oriental, donde vamos sembrando, digamos, semillas, o vamos capturando, recogiendo la siembra. Esa mecánica universal se traslada al nuevo medio, por ejemplo, con Pac-Man, que es uh -huh. Pac-Man, el primer juego. Es un juego donde hay una cosecha, el, el Pacma, el Comecocos. Para, es. para los pocos entendidos, ¿vale? Eh, y entendidas, el Comecocos. El come coco El Comecoco lo que hace es recoger una siembra que está distribuida en la pantalla. Pero eso no lo sabía. Una recolección. Y lo curioso es que esas mecánicas universales, a lo cual de alguna forma corresponde todo juego, eh, se plantean a partir de actividades ancestrales de las sociedades humanas. Es decir que el juego imita la realidad y la realidad se reconfigura y se reconstruye a partir del juego, uh -huh. en un diálogo constante, en un bucle constante. Sí, yo en, en relación a esto, una cosa que de hecho de, por primera vez descubrí a, a raíz tuyo y, y luego más tarde vi en una exposición y me resultó muy chocante, que es lo de la construcción del espacio. ¿no? Hay un tema ahí, o sea, por un lado, dentro de, de este tema de la construcción de realidades, hay una cosa en la que yo creo que es algo que sucede bastante con el videojuego, o sea, como siempre ha estado ahí, y siempre nos hemos acostumbrado a que, no a ciertos formatos, a ciertas cosas... No te das cuenta, en realidad, de todas las innovaciones y de todas las ¿no? las cosas que han salido a partir del juego. Y el tema de la representación del espacio, cuando lo descubrí eh, a través tuyo, eh, me, me chocó mucho. De decir, ostras, sí que es verdad que eh, o sea la historia del videojuego y la historia de la representación digital del mundo, o la representación del espacio en este caso que luego se ha adaptado con el arte digital, se ha adaptado con espacios de comunicación de Internet o, o tal, vienen súper predefinidas entre las herramientas que había, primero las posibilidades tecnológicas que había en cada momento y la representación que había del, del, del mundo, en, primero en 2D, luego en 3D, luego viene bueno, la perspectiva, no cómo enseguida el cerebro humano es capaz de, en una pantalla, ¿no? de una descripción de, de diferentes colores, ¿no? en, en, en, zonas de colores, tú ya ves un espacio, ¿no? el, cere el cerebro humano enseguida es capaz de reconocer un espacio, y de saber que se tiene que mover, ¿no? desde, eh, hablamos que había primero como el mundo era una caja, ¿no? luego el, el, esa caja se va expandiendo en los bordes y vas haciendo scroll, ¿no? todo el tema que aparece en el scroll, luego empieza la perspectiva, una perspectiva muy básica, es un poco como el renacimiento ¿no? también, como en realidad como la pintura, pero volver a recrear todo eso desde los años, corrígeme si me equivoco, 80... 60. 60, ok. Los primeros videojuegos, pero ya más populares supongo que, que los... No, claro, sí. Eh, ¿Y cómo va cambiando? Y, el, y, la, ¿Y cómo nos modifica el cerebro y el pensamiento? ¿no? Totalmente. O sea, el, el, digamos que el videojuego ha recorrido mucho en muy poco tiempo. Todo aquello que en términos de principio de representación, quizás la pintura ha, ha, ha desarrollado en muchos siglos el videojuego... Lo, lo, lo, lo ha hecho en, en 50 años, ¿no? eh, sobre todo en lo que se refiere a la representación. Eh, no deja de ser una abstracción de la realidad. Siempre estamos trabajando y manejando el principio de abstracción. Y códigos visuales de representación. Eh, en ese sentido, como hemos pasado, como tú decías, de la caja cerrada. ¿no? Pensemos los primeros videojuegos, el Burgerman, los primeros videojuegos de eso, de muy pixelados, muy, muy, muy, muy antiguos, o el Space War, donde realmente tú no cambiabas de pantalla. El videojuego era una pantalla y ahí se desarrollaba la acción. Y de ahí hemos pasado, por ejemplo, al ComeCoco, otra vez. Y el Comecojo sí sigue siendo una pantalla única, pero tiene una peculiaridad. No sé si se acuerdan, tú puedes, por ejemplo, salir por un lado de la pantalla y volver a empezar por el otro, y volver a aparecer por el otro. Esto hace, en términos de abstracción visual y conceptual, que el mundo que estemos viviendo en esta experiencia lúdica lo percibamos como un espacio esférico. Entonces, por primera vez empieza a entrar la idea de que hay una esfera, ya no es un plano, es una esfera. Luego llega Tetris, por ejemplo. Las piezas caen de arriba. Sigue siendo una pantalla cerrada, una caja. Pero hay un hueco en esta caja. Se abre un margen, una posibilidad. Hay algo más allá. Se empieza a intuir un más allá en ese espacio. Y finalmente llegamos al scroll. La posibilidad de moverse hacia la derecha o la izquierda, y que la pantalla, el fondo de la pantalla, acompañe los movimientos. Eh, entonces empezamos a entender el espacio en relación a la unidad de tiempo. Porque el tiempo en que tardamos a recorrer un espacio, a llegar a una plataforma, etcétera, etcétera. Para finalmente llegar a los espacios 3D, que pueden ser más o menos eh, realísticos, pero que no dejan de ser una abstracción de la realidad en, en el sentido en que se identifican algunos elementos y se quitan otros de la ecuación. Y este principio de abstracción, este principio de, de, de, de, de, de eh, decisión de lo que hay que poner y lo que no hay que poner, nunca es ingenuo. Y es, siempre está culturalmente orientado. Una, por ejemplo, de las grandes estudiosas de, de videojuegos, digamos, la madre de la disciplina que en la academia estudia los videojuegos, Janet Murray, por ejemplo, hizo un análisis del juego de te del Tetris, alegando de que el Tetris, de alguna forma, esta configuración espacial y temporal, era una abstracción de la vida cotidiana en las grandes ciudades de occidente del estrés, de la tensión, del agobio, de cómo constantemente se insta el ciudadano, la persona, a cumplir con determinadas reglas. En la, la representación tanto del, del espacio y luego de la mecánica de juego nunca es neutral, nunca es inocente. Uh -huh. Siempre oculta una forma de entender el mundo. Y eso, por esta razón, los videojuegos no se pueden abarcar como puro entretenimiento. El puro entretenimiento no existe. Es como cuando, creo, se dice que, por ejemplo, alguien es apolítico. ¿no? Son de esas categorías que realmente no cumplen con la... no, no, no son capaces de describir la complejidad de lo real. Eh, para, representar un espacio, para representar una, eh, una, un tipo de dinámica, de mecánica, de interacción, estoy, tengo, eh, estoy representando una idea de mundo. Esta idea de mundo está inscrita en esta forma que yo represento. Pensemos, por ejemplo, en los personajes, en los avatares. Mm. La representación del cuerpo femenino y del cuerpo masculino la representación de, eh, de cómo, o sea, las propiedades que tiene el avatar eh, respecto al mundo y los avatares que no están invisibilizados. Uh -huh. Hay un montón, digamos, de eh, cuestiones que atraviesan el videojuego en cuanto medio cultural, en cuanto producción cultural, que son, puede ser en algunos casos muy parecidas a lo que ocurre en otros medios, pero uh -huh. tiene algunas cuestiones muy específicas que hacen que es cada vez más importante, y más en el contexto de hoy, empezar a mirarla desde cerca. Sí, es que ahora que comentabas ¿no? de, de la, la estudiosa, de, bueno, cuando hablabas mola una de las estudiosas de videojuego, hay gente que tal ¿no? que, pues, vez no esté tan relacionada con este mundo, y sí, es un campo de estudio el videojuego, de hecho, Luca tiene un doctorado especializado <risa> en, en el, el, el, el tema del videojuego y tratar y tratar estos temas y, eh, y yo también yo creo y esto es una, una opinión completamente subjetiva que una de las eh, razones o sea creo que como que el videojuego siempre sea no se ha valorado tan importante eh, a nivel popular ¿no? como algo tan importante y tan eh, eh, como clasificador ¿no? de, de identidades como de espacios como no tan influyente en el pensamiento pero a la vez es, eh, y yo por ejemplo, cuando eh, explico eh, arte digital o historia del arte digital o ejemplos de arte digital a, a, en algún curso o estudiantes que tengo, siempre incluyo el videojuego, porque como si tú hablas de la historia del arte digital, el videojuego es lo más importante que ha habido. O sea, es como lo más mainstream, lo que más ha llevado a la gente, lo que realmente la gente más ha jugado. Tú te vas a, a cualquier tienda, a cualquier, perdón, a cualquier bar y tenías la máquina de arcade, eh, siempre, siempre ha estado ahí. ¿no? Entonces es una cosa que es como la televisión, muy, o sea, me parece como el mejor ejemplo, siempre ha estado ahí, siempre hemos estado en contacto, no hay que perder la importancia que tiene ¿no? o, o incluso se ha utilizado en otros medios, tenemos artistas como Harun Faroki que ha demostrado eh, y en la exposición que hubo en, en CDCB, Fantástico. Había una pieza suya en la que eh, hablaba. Serious games. Si, sí, de Uno, los Sirius Games. Cuatro. Exacto, la serie Sirius Games de Harun Farouk. ...en la que se ve cómo a través del videojuego entrenan, no solo entrenan a militares, en este caso él estaba hablando de Estados Unidos... ...pero también les hacían como recordar experiencias traumáticas que habían tenido y como a través del videojuego recuperarse de ciertas experiencias traumáticas que habían tenido... ...entonces el poder del videojuego es algo realmente interesante. Me gustaría eh, hablar de, de una cosa en concreto porque reitero mi fanatismo hacia Arts Games y lo mucho que he aprendido eh, gracias a este colectivo en los años que, que los conozco. Y eh, el tema de la identidad, eh, vosotras estuvisteis haciendo unos talleres, no hace mucho, aquí en Barcelona, en los que jugabais con eso, ¿no? Jugabais con, y me explicarás tú mucho mejor, pero la idea principal era trabajar con, con chavales, ¿no? adolescentes, en los que construyeran y también deconstruyeran o sea, deconstruyeran la idea de personaje de videojuego a través de la construcción de personajes diversos para un videojuego, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco más de, de cómo era ese taller? Sí. Bueno, para hablar del taller lo cojo desde muy lejos. Desde donde y, tú quieras. Y, y, y trato como de hilar con lo que estabas diciendo. Es para hablar de un ejemplo práctico sí, más sí, que no, nada. Sí, sí, no, no, ahí, ahí vamos a llegar... Eh, me parece muy interesante por la idea de que el videojuego solo en época muy reciente se haya vuelto mainstream. Y de alguna forma es cierto. Además, como el, el, el imaginario alrededor del jugador siempre se ha construido de una forma como muy específica, blanco, heterosexual, con una connotación o un tipo cultural tendencialmente machista. Si vemos, por ejemplo, las publicidades de los años 80, incluso 90 y 2000, son Dan Grima. O Tom Raider. O Tom Raider, el comienzo. Eh, pero a la vez pasa una cosa muy curiosa, que desde el comienzo casi, a la vez se le, se le identifica como un espacio privilegiado de construcción simbólica y competencial. Eh, muy importante en ese sentido el discurso de Ronald Reagan en el 1983, en el Ep Epco Center de bueno de Estados Unidos una platea de doctoras, doctores de ingeniero eh, de ingeniería y en un momento de su discurso el presidente empieza a decir yo bueno yo sé que ustedes ahora hoy en día juegan muchos videojuegos hay este Space Invaders ta ta ta eh, y me parece muy bien me parece muy bien porque vamos a necesitar pilotos de aviones, vamos a necesitar trabajadores y trabajadoras con buenas competencias sociotécnica e intelectual en matemática, en ciencia, en tecnología. Y yo entiendo que estos videojuegos, pues, pueden aportar todo esto. No le estoy diciendo, obviamente no regresan en casa, diciendo que el presidente le está diciendo de ir a jugar todo el día. Pero, punto, punto, punto. Y me parece absolutamente relevante, sobre todo por el año. Estamos hablando de 1983, un momento en que realmente difícilmente desde aquí, desde la hora se po podría imaginar como eh, una política y una, eh, una institución que viera tan lúcidamente este fenómeno. Entonces, esta capacidad de, del videojuego de, de, de, de, de construir el sujeto social, tanto individual como colectivo, Siempre lo tuvo y, de alguna forma, siempre fue reconocido. Entonces, a partir de ahí, el trabajo que nosotros hacemos quiere como eh, escar escarbar un poco en todo esto, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando jugamos? ¿Qué pasa cuando personas que no se conocen, por ejemplo, juegan con juegos comerciales? O, de repente, si sí, esta gente empieza a construir juegos. Cosa que nunca he hecho. Y ahí, ¿por qué entendemos que eh, hay una mediación de sentido, hay una construcción de nueva representación, hay un proceso de empoderamiento? ¿no? Entonces, en este taller, por ejemplo, que tú comentabas, es un taller sobre la identidad LGBTI con un público de menores y luego de gente eh, más, más adulta. Son dos momentos diferentes, donde eh, los menores construyen propuesta de juegos y empiezan a, a, a, a, a trabajar con materiales lúdicos digitales para la construcción de un juego alrededor de la idea de la representación de la identidad LGBT y luego en un segundo instancia el otro grupo recoge este resultado y empieza a crear eh, narrativa transmedia para potenciar ese proceso. Y entonces ahí hay un proceso intergeneracional por un lado, hay un proceso de revisión de la construcción identitaria. Y, y cuando yo antes hablaba de, ¿no? de la potencialidad del videojuego, a diferencia de otros medios, hay, hay una peculiaridad que a, a mí me chifla y que a nosotros nos encanta en Arts Games y que en este taller se, se, se instancia de una forma muy potente, que es la posibilidad de entender el videojuego como un laboratorio de experiencias sin uh -huh. consecuencias, un laboratorio sin consecuencias, por ejemplo yo quiero matar, yo creo que a todos nos pasó de ir por el tráfico, un trancón y en algún momento de rabia querer realmente matar a alguien o pasar de la, derecho con el coche pues evidentemente no lo voy a hacer y evidentemente no, no, no, no, no, no es correcto el juego te permite experimentar con eso sin consecuencias eh, otro ejemplo quizás si yo, yo en algún momento de mi vida tuve deseos homosexuales y, y nunca me atreví por cultura, por entorno a experimentar pues el videojuego me daba la posibilidad de experimentar con una identidad de género que no fuera la mía uh -huh. y de eh, performear acciones de cierto tipo que en mi realidad, re, en mi contexto, no, no, no, no, no hacía. Y lo hacía sin consecuencias reales, uh -huh. pero sí tiene una, una consecuencia que es psicológica, que es emotiva, de construcción, de liberación del individuo, de posibilidad de experimentar y a partir de ahí reconstruirse. Esto me suena mucho al, al, al manifiesto por la abolición del trabajo de Bob Black. ¿no? De, el juego es la experimentación sin consecuencias, uh -huh. sin consecuencia eh, directa, real, pero en realidad sí que transformación. ¿no? De, de poder ponerte en ese otro lugar y, y, ver, y ver qué pasa ¿no? Si, si no... Totalmente, totalmente. Mm. El proceso, la capacidad de transformación mm. puede llegar a ser muy profunda. Mm. Eh, y, y no solo de los juegos eh, más críticos, más alternativos uh -huh. sino como de todos los juegos incluso los comerciales que incluso un Fortnite incluso uh -huh. un Assassin's Creed pueden llegar bueno, a yo, tener Yo recuerdo de, de jugar al Sim Farm uh -huh. en plan en, en los mis Pentium no sé cuántos ahí de, de pequeñita y, y, y luego dormir y soñar con, bueno el Sim Farm era un juego que eh, como los Sims pero tú hacías tu granja ¿Vale? Y, y bueno y ponías ahí tus vaquitas y tú no sé qué, y yo soñaba con eso. O sea, yo me acuerdo que me iba a dormir y soñaba con eso, entonces claro. ya como que empezabas a ver el mundo en plan plantando tus, no sé, ah, esto lo cojo aquí, ¿no? Como que te imaginas ya, ¿no? Cosas de... Eh, se te mete en la cabeza <risa> y ya empiezas a pensar en el imaginario o el Sin Tower, y es que jugaba todo eso. Sí, esta o sea, esto de que luego te imagines la realidad como un juego, uh -huh es eh, eh, algo que a mí me ocurrió mm. me pasó mucho pero creo que hoy en día es cada vez más evidente no como que mm. en realidad la realidad que estamos viviendo cada vez más utiliza mecánicas mm. y dinámicas procedentes de los videojuegos para la vida de todos los días en muchísimos aspectos o sea estamos diferente. gamificados de alguna manera no estamos Ludificados. estamos gamificados <risa> si queremos seguir la rae, estamos gamificados hay un sociólogo eh, del País Vasco, que en este caso ha hablaría más bien de videoludificación de la realidad. Uh -huh. Apuntando a cómo diferentes esferas, tanto social, laboral, incluso afectiva, los cuerpos hoy en día están totalmente atravesados uh -huh. por lo lúdico como nuevo eje de gestión y de desarrollo de, de, de, de las interacciones sociales, individuales y colectivas. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo creo uno de, lo, de los ejemplos más fáciles en este sentido es, si pensemos al Tinder, uh -huh. ¿no? Esa aplicación, pues como un escaparado donde realmente jugamos con avatares, nos creamos un avatar y jugamos deslizando el dedo, que es una mecánica de juego, para aceptar o no determinadas personas. Uh -huh. y, y, y, y, y, y o, Pensamos al ámbito laboral, donde los rankings... Sí, como mejor. En, en los repartidores, ¿no? En las diferentes aplicaciones. Yo recuerdo ahora, bueno, con la pandemia, que se ha tenido que, que utilizar más, yo normalmente no, no cojo tu vida eh, de delivery, pero el propio repartidor, ¿no? En momentos en los que, bueno, gente que se ha visto... Eh, llevada a hacer eso y en plan ponme, un, ponme una buena puntuación, ¿sabes? Que entonces yo salgo en el ranking más arriba, ¿no? Estamos constantemente puntualizando claro, a gente. Claro, claro, pues, claro, eh... claro. Eh... Hmm. Y no solo, por ejemplo, Uber, lo, lo, los conductores de Uber, tienen un, una aplicación que se llama UberQuest, o sea, un, una feature de su aplicación que se llama UberQuest, donde el, la empresa le envía diferentes quests, es decir, encargos como misiones, como si de un videojuego se tratara, para que estén todo el rato circulando y para motivarlo, a, o motivarlas a conducir mm. más. Y, y me gustaría hacer un, un, un hincapié en una cuestión. O sea, aquí asistimos a una inflexión de lo que es del valor de lo lúdico. Porque si es cierto, o sea, es algo totalmente nuevo, no solo por la capacidad, la videoludificación o la gamificación, por esa capacidad de penetrar la realidad, sino también por cómo hoy en día estamos percibiendo lo lúdico. Cuando hablamos de Oludio, ya hablamos de ranking, de puntuación, uh -huh. de misiones. Dentro de un entorno finalmente muy competitivo, abusa y consumo de una lógica neoliberal o de una lógica de racionalidad neoliberal, donde el individuo es libre y, en, como tal, el mundo está a su alcance y depende de él sus propios logros, ¿no? que refleja bastante bien la metáfora del videojuego, del avatar de un videojuego las la, la racionalidades neoliberales de alguna forma están totalmente eh, inscritas dentro de la logia del videojuego o mejor dicho al revés, ¿no? el videojuego traslada, transmite, representa estas racionalidades neoliberales. Pero a la, es curioso porque no siempre ha sido así, lo lúdico, ahora, ahora sí utilizo mi doctorado de Ay, Bellas sácalo, Artes. sácalo. Eh, pensemos, por ejemplo, en las experiencias de las avanguardias artísticas históricas. Es que ahora que sacas esto, y solo te voy a interrumpir un segundo, Ajá. solo un segundo antes Ajá. de que sueltes tu, tu doctorado, como, como ex estudiante de Bellas Bueno, mí, como yo, y me saqué mi carrera de Bellas Artes también. No, y como gran artista de, de decir, como, digital. No, pero es que, es que al final a lo que, me a lo que venía era eso, ¿no? Y luego te dejo seguir, pero es como que da la sensación de que estos, estos ambientes que tú estás describiendo lúdicos de competición es lo que el público está acostumbrado, por lo tanto es lo que el público quiere en juegos AAA en, en diferentes historias. Y parece, o al menos mi humilde opinión, es que... Las que trabajamos en, en, en, el, en el juego, videojuego o, o en el juego, desde el ámbito artístico, tenemos que llamarle encima, juegos experimentales, es todo un tema, ¿no? Luego te vienen, ¿y por qué le llamar juego Pues porque experimental es un juego que no tenga competición, experimental es un juego que se inspira a través del arte y ahora estaré encantada de escuchar la... No, eh, la, no, no, no, no, sí, sí, solo para, ¿sabes? Para, no, no, quiero, quiero, tengo interés en escuchar cuál es la... la bueno, la, la, la historia, ¿no? Un poco de sí, dónde viene no, es todo que, eso. Eh, ¿sí? Este dato de la competición, eh, como pensamos que el juego siempre es competitivo, en cambio de niños y niñas hacemos mucho juego colaborativo. Hay muchos otros paradigmas de juego que no necesariamente sean competitivos. Pensemos al juego de muñecas, ¿no? El juego de simulación, donde estamos imitando una realidad que estamos en otro momento observando. Ahí no hay ninguna competición. Estamos simulando una realidad. Y hay muchas formas y paradigmas de juego. Pero es cierto que el juego competitivo se ha instaurado como la regla, el estándar. Uh -huh. Y hoy en día, como hacer juegos que no respondan a esta lógica, quiere decir tener que utilizar etiquetas que nos posicionen en otro lugar. Juegos experimentales, claro, que alternativos, entienda, ¿no? independientes. Eh, Pero volvamos a las vanguardias. No, sí, sí, sí, sí. sí, sí. A, a, ahí voy. En realidad, sí. como eso, ese valor de lo lúdico eh, era muy, eh, hasta un momento de la historia ha sido muy diferente. Eh, por ejemplo, eh, los situacionistas, un movimiento, una vanguardia histórica, artística, que empleaba a partir de los años 50, 60, lo lúdico, como estrategia de construcción colectiva, de un discurso, de una narrativa, de alguna forma en antítesis o en un proceso de conflicto con el capital, con el proyecto de construcción de mundo liberal. Eh, pensemos, por ejemplo, en la forma en que utilizaban el azar, ¿no? como estas... Eh, Las derivas. Esas derivas, exactamente, por la ciudad, donde la ciudad asumía un papel de texto, texto en el sentido de contenedor de sentido, donde se construían subjetividades, ideas uh -huh. de mundo, representación. Y la forma de cruzar y atravesar este, eh, este, este mundo, esta ciudad, en la deriva situacionista era una lógica que trataba de romper con el mandado y con la lógica estructurada, vertical y piramidal de la ciudad. Y entonces utilizamos justamente el azar para ir haciendo recorrido en diferentes lugares de la ciudad de forma totalmente aleatoria. Y esa, en, en esta aleatoriedad ocurrían diferentes momentos, digamos, de, de planteamiento crítico, de, de, de reflexión colectiva. O, por ejemplo, no sé, pensamos en... Los Dada, ¿no? Tal vez. ¿no? Dada, sí. eh, Yoko, Dada ono, es como el... Yoko Ono. Yoko eh... Ono. Siempre sale Yoko Ono últimamente. Sí, ah, yo, sí. Yo, yo... ¿Sí? Sí, el otro día salió también. Pues tiene esta pieza fantástica que es una, una, una, un juego del ajedrez, todo, donde la, ambas Ajá. partes de las piezas son blancas. Play, play by... ¿Cómo se llaman? Ahora se me escapa. No play recuerdo. Play by... Yo la vi y estaba en, en la exposición de, que hubo de negocio, sí. Sí, recuerdo. Sí. Y donde, entonces, en este caso, en esta obra de Yoko Ono, lo que hace el artista es plantear, utilizar el juego como un medio para plantear una crítica a la sociedad y a la vez instar el público, la persona, a replantearse las reglas del juego donde está. Entonces, el juego como que tiene... En, en estas propuestas, esta capacidad rompedora ¿no? de, uh -huh. de, de crítica contundente o de no aceptación a las reglas de la sociedad o algunas reglas de la sociedad. Y, y, y luego pasan varias cosas y este poder destructivo se, va, se pierde uh -huh. o se, se, se, se, se subsume, como se diría en términos marxistas. ¿no? Uh -huh. O sea, se, se, se, hace, se, se vuelve parte del proceso de producción de valor capitalista mm. y se pone en valor. Y entonces hoy en día también este discurso destructivo del juego se convierte en un elemento capaz de generar ganancias en diferentes ámbitos de la sociedad actual. Y es lo que estamos asistiendo en muchos casos con la gamificación. Mm. Por suerte no es todo, hay como espacios de fuga, vía de fuga, ¿no? Eh, que dependen mucho también de la capacidad de las personas de agenciarse, de entender determinados procesos en los cuales estamos viviendo. Por ejemplo, la forma de utilizar determinadas herramientas. Eh, entender que vienen de una lógica ludificada, que lo que quiere es engancharnos, por ejemplo, las redes sociales. Uh -huh. y, y, y a la vez, como decía, vía de fugas. Podemos, eh, hay proyectos muy interesantes para entender cómo a través del juego construir o reconstruir otros procesos de construcción de realidad, crítica, alternativa o simplemente comunitaria. Eh, en ese sentido, por ejemplo, hay procesos muy interesantes de construcción de la idea de la ciudad, de la participación ciudadana uh -huh. a través del videojuego. ¿Cómo podemos utilizar el videojuego para... Reconstruir una idea de ciudad de todos y todas. El, uh, un, un gran ejemplo que me encanta es el Ayuntamiento de Estocolmo, que para la rehabilitación de un, uh, un barrio de 12.000 viviendas en el puerto de la ciudad, empleó un videojuego para que los ciudadanos y ciudadanas pudiesen participar a la construcción urbana de todo este barrio. Utilizaron un juego comercial que se llama City Skylines, y demuestra cómo esas potencialidades que tiene la ludificación de construir otro relato, otra narrativa, otra práctica. Entonces no es que todo esté inscrito, todo esté dicho. Es una disputa. Yo siento que estamos en una disputa de lo lúdico. Sí, bueno, ahora que comentabas sobre participación ciudadana, simplemente voy a hacer una, un nombramiento a bueno, la... La pena que da perder espacios como Medialab Prado, que está siendo trasladado en este momento en Madrid y, y lo que es un espacio en el que se daban este tipo de, de dinámicas y de, y de oportunidades en el centro de Madrid para que la participación ciudadana, para que a través del juego y de, y de muchas cosas se repensaran cosas tan importantes y, y bueno, a ver qué pasa, eh, a ver si lo acaban acaban con, con el proyecto sí. de todo. Medialab Prado eh, ha sí. significado, para quien no lo conozca aquí en la sala... El lugar de experimentación, la institución cultural, pública además, en España, donde se han configurado metodologías de trabajo comunitarias, proyectos de ámbito nacional e internacional muy fuertes que tenían que ver con repensar lo público, repensar lo común, en el cruce entre arte, ciencia, tecnología, mm. comunidad. Ha sido un emblema y un punto nodal hmm. de muchas comunidades, entre cuales nosotros en Arts sí. Games no, realmente nacimos ahí y aprendimos muchísimo el método Media Lab. Y es una pena que hoy en día... Sí, estén. que eso no se valore. Yo también estuve en residencia ahí hace un par de años y la verdad es que es un espacio increíble, reconocido a nivel mundial. De hecho, Madrid pierde puntos, por lo visto, para ser reconocido en la UNESCO la, por la, la milla de oro. Y al final, bueno, pues pondrán un espacio de industrias culturales, por lo visto, y más de, más y más más de, más de, más de. Y, y que es lo que necesitamos, parece, eh, más que espacios comunitarios de... Porque al final... Y esto me lleva como a abrir, eh, ahora que comentabas, eh, ¿no? los espacios críticos que pueden crearse a través de, de, del, del, del videojuego y también el tema de las identidades lúdicas. A mí, bueno, ya sabes, hay un juego que me gusta mucho, que es el de, lo diré mal el nombre ahora porque no me acuerdo, el de Borders, ese que, que juegas a ser... Eh, un agente de aduanas y tú decides a quién le das por decir ejemplos, en ¿no? los que son de juegos alternativos, tú tienes que decidir si le das el, el visado o no a una persona cuando pasa por, por, la, por la frontera eh, pero, claro, tú juegas y dices, ay, pues yo le voy a dar el paso a todo el mundo, a todos los refugiados que vienen, pero claro, si tú vas dando muchos eh, visados, eh, tu familia se puede ver afectada, tú puedes perder el trabajo, tú puedes… no Entonces, se puede personificar ¿no? en estas otras identidades, que no es el típico bueno la reproducción de típicos estereotipos de hombre o de mujer eh, completamente sexualizada… Eh, que te pueden llevar a otros eh, pensamientos. Luego hay eh, More Industries, ¿no? que lleva uh -huh. mucho tiempo trabajando también en torno a estos, o, bueno, a, a repensar ¿no? qué medios alternativos y qué espacios están creando a través del videojuego. No en, el, no en la línea que estabas comentando, lo del Ayuntamiento de Estocolmo, que por eso me ha llevado a pensar en Media Lab, pero sí a un, a un modo más eh, personal ¿no? sí, de experiencia. No, a, hay una cantidad de... Eh, sí. y, y con esto me gustaría luego como escuchar un poco sí. si hay preguntas y tal, mm. pero como para ir cerrando este punto, eh, hay una variedad de propuestas enorme. Como que yo siento que mucha gente o la persona con quien yo hablo, cuando piensa el videojuego todavía hay como una idea de qué es el videojuego. Y esa idea está rota, no corresponde a la realidad, está totalmente fracturada. Eh, eh, eh, es un objeto múltiple, polifacético, capaz de instanciarse de miles de formas diferentes, eh, de forma crítica, de forma radical, de forma mainstream, eh, y, y, y, y crear todo tipo de narración de contenido. No hay un juego igual a otro, no hay, eh, quiero decir, formas eh, estructuradas. Se está rompiendo totalmente el lenguaje. Y, y para, para que nos entendamos, me gusta siempre utilizar esta metáfora, eh, eh, está ocurriendo algo muy parecido a lo que pasó con la camcorder de los años 70, la cámara para grabar video. ¿no? Uh -huh. En eh, los años 70, 80, empiezan a llegar hasta 8 milímetros en la casa de la clase media, sobre todo occidental. Entonces, ¿qué pasa? Que el papá la mamá empiezan a grabar el video de la boda o el video de eh, bueno, la excursión. Y eso no era cine, no era televisión. Ninguno de todo eso. Pero, a lo largo del tiempo, empezó a afectar el lenguaje audiovisual. Un lenguaje audiovisual que hoy en día podemos ver en los clips, en los TikToks, en los videos en YouTube. Uh -huh. ¿Cómo tiene este origen ahí? En esta capacidad manipulativa del audiovisual que por primera vez la gente hemos experimentado a través del camcorder. Y de ahí en adelante. Es decir, que esta tecnología como dio la posibilidad a la gente de experimentar con el lenguaje audiovisual y, en consecuencia, el lenguaje audiovisual se transformó por completo. Pues hoy en día está pasando algo muy parecido al videojuego. Hoy en día se pueden hacer videojuegos de todo tipo sin recursos. Se pueden experimentar uh -huh. jugando con niños a crear videojuegos, con adultos, con gente mayor, con todo tipo de público. Y todo tipo de público está concretamente, creando videojuegos. Una de las experiencias más bonitas que para mí, por ejemplo, es cómo la comunidad transgender, sobre todo de Estados Unidos, se ha empoderado del videojuego como medio de... para generar su propia narrativa. Y entonces hay una comunidad muy fuerte transgender que ha empezado desde hace 10 años a generar juegos narrativos, mm. como forma no sólo de producción cultural, también como de cura hacia uno mismo, de autorrelato, de, de, de producción autobiográfica, de muchos tipos. Pues el videojuego está ocurriendo eso, se está dada esa democratización de los medios, estamos ante una transformación radical del lenguaje. El lenguaje se ha roto y eso es una oportunidad enorme porque quiere decir que todos podemos hacer videojuegos y todo es un videojuego. Uh -huh. Ya hoy en día es absolutamente complejo desde la academia, desde digamos, los estudios, lograr definir exactamente qué es un videojuego, porque el videojuego está roto y esa es una gran posibilidad. Pues que lleva tanto tiempo, es lo que decíamos, o sea, lleva tanto tiempo y ahora yo creo que sí era como un límite, tal vez, de que la gente no podía tenerlo y ahora la tecnología, estamos todos y todas tan acostumbrados que... Que, que bueno, que está ahí. Claro. Ahora, ¿cómo ha cambiado el, el.? Voy a cambiar un poco de tema. Luego, si <risas> quieres, puedes volver a lo que quieras. Pero ahora que estabas hablando, estábamos hablando de, de esto, de las herramientas, ¿no? Y de TikTok y de cómo, cómo había cambiado. Y antes que hablábamos de espacios, ¿no? Y, y, y también en algunas otras conversaciones aquí hemos estado hablando de cómo ha modificado la visión del espacio digital y, y por tanto del espacio propio y del espacio compartido el, el uso de los dispositivos eh, móviles, eh, tanto tablets como teléfonos, de la perspectiva, volviendo a lo que decíamos antes, que ahora es como en vertical. ¿No? O sea, eso también afectaba al videojuego, supongo. Totalmente. ¿No? O sea, pues, tú puedes jugar un Tetris en vertical, pero es un poco más complicado de, de, de trabajar en, en, en otros formatos, ¿no? Totalmente. O sea. Sí, sí, sí. Como a, a instanciar una nueva forma de uso, de consumo, mm. un nuevo modelo de interacción. Pensemos al Super Mario. El Super Mario, cuando pasa al mobile, se convierte mm. en un juego de un solo pulgar el Super Mario Run, hmm. y ¿por qué? Como principio del diseño se entiende que ese formato vertical y la forma en que se, en los momentos en que se juega, no tienen que habilitar y pensar otro tipo de interacción mucho más rápida, por momentos cortos, que luego se apaga porque estás en la parada del bus. Y entonces, claro. abren nuevos formatos, nuevas, nuevas ideas. Casual games, ¿no? Sí, Casual Games y también algunos juegos de otro tipo. Y, y bueno, todo lo que abre es también un nuevo tipo de mercado. ¿no? Y ahí abrimos un melón bastante grande. A mí me gustaría escuchar algunas preguntas, porque yo estoy seguro que en este público hay preguntas, aunque le va a costar formularlas, pero me gustaría como Ahí, ¿Tenemos el micro, Marga, por favor? Ahí había una pregunta. Hola. ¿No, no funciona? <risa> ya, ahora sí. Eh, hola. Eh, gracias por la exposición. Mi pregunta era, eh, por ejemplo, cuando jugamos al Wii, que es como con un mando, con... Por ejemplo, el tenis y el jugador puede ser un tenista o alguien que come mucha chatarra puede jugar al pez y ser en el juego un futbolista. Pero no creo que sea comparable o no creo que sea lo mismo con, por ejemplo, una experiencia sexual. Como el ejemplo que dabas tú, Luca, como una persona que se sienta atraída por el mismo sexo sexualmente no creo que sea equiparable, como yo ocupo esa identidad por un tiempo, porque la experiencia es diferente, y requiere de más sensorialmente eh, que eh, sexual, que jugar eh, fútbol o tenis. Totalmente. Sí, sí, evidentemente no se puede generalizar. Eh, pero yo aprendí una cosa desde los estudios culturales, sobre todo, bueno, tengo como un recorrido de estudios culturales críticos eh, sobre, por ejemplo, los consumos de medios, la televisión. Y una cosa que aprendí desde un sociólogo que a mí me encanta, que se llama Stuart Hall, es que la forma en que la, las personas recibimos y recodificamos los textos que vemos, que leímos, que leemos, no es lineal. Es decir, no necesariamente porque aquello conlleva un mensaje directo, por ejemplo, de extrema estereotipización de personajes en términos de género, automáticamente yo me estoy bebiendo este contenido y lo, estoy, lo vuelvo a reproducir. Hay muchas experiencias de, de que, por ejemplo, de gente que le gusta jugar esto desde una perspectiva crítica. En los estudios de televisión se demostraba cómo, por ejemplo, el consumo de eh, teleseries típicas, estas turcas, eh, eh, mexicanas, como en realidad podían generar otro tipo de imaginario doméstico no tan conectado con lo que se veía en la pantalla, sino de puesta en crisis. Es decir, que luego cada uno eh, reconstruye estos mensajes. A partir de, de su individualidad, de su historia, de su contexto y de sus herramientas. Eso no quiere decir que todo da igual o que todo esté bien. Evidentemente hay videojuegos que están enmarcados en una lógica, en un mensaje. Y, y es bien y es importante como saberlo reconocer, decodificar. Eh, cómo ese mensaje actúa en la persona que está jugando, eso es bastante más difícil saberlo con certidumbre. Eh, digamos que eh, depende mucho de, de, de, hay tantos factores ahí alrededor de esto, pero está claro que sí hay como fenómenos que se tienen que limitar, por ejemplo, todo el discurso de la estereotipización de los géneros, o por ejemplo, eh, determinados juegos que incitan a. Eh, a a la compra compulsiva dentro del juego, con el sistema de caja de botín. Son todos fenómenos que están dentro de los videojuegos que de alguna forma hay que contemplar y hay que pensar. No, no, no es que todos los juegos valen, valen lo mismo o que todo bien. Y hay que estar muy atento. Yo creo que eh, nuestra generación tiene que hacer un esfuerzo de media education, de educación a los medios digitales, para entenderlos de una forma... Eh, crítica Nosotros venimos de una generación que ha sido, de alguna forma, rechazó en algún momento la televisión, porque lo veía como un medio pasivo, lo veía como un medio eh, muy institucionalizado dentro de un régimen de representación del poder, un poder que no representaba a nosotros. Y entonces supimos en algún momento, quien más quien menos de nuestra vida, como rechazar este medio, es decir, no, yo no veo televisión, yo estoy en internet y ahí hubo un momento consciente donde nos dotamos de herramientas intelectuales que nos permitieron como entender lo que estamos viendo yo creo que, bueno, toca hacer un poco lo mismo con los videojuegos ¿no? que es otro medio ¿no? Re realfabetizarse en este lenguaje que obviamente no es algo que todo el mundo va a hacer por igual o está dispuesto a hacer pero sí es algo que yo Pienso que como generación es necesario, por lo cual vamos a pasar en algún momento, porque ya no es tan nuevo el videojuego y dentro de 20 años será viejo. Entonces, posiblemente va a pasar algo muy parecido como pasó con la televisión. No sé si contesté a tu pregunta. <risa> Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Espera, espera, espera, espera. Sí, si sí, te podemos poner el micrófono. Por no, diría que, que no cómo ha cambiado el juego o cómo va cambiando con los años. Me sorprendió a mí el otro día en el patio de la escuela, en una plaza, jugando en los niños. Jugaban a un juego sin móviles, sin nada, pero de hecho el modelo de juego venía de los móviles. Era el juego este, no, sé, no me acuerdo cómo se llama, pero ese que te miras y te vas matando, ¿no? Among Us. Exacto, pero que el paso este, ¿no?, de, del videojuego a lo real. Digo, bueno, a lo mejor ya estamos casi aquí, ¿no? Y pensé que era como bastante interesante, ¿no?, cómo podía ir desarrollándose en el tiempo. Tal no vez, sé. pero porque finalmente el videojuego piensa en la generación, por ejemplo, de niños y niñas, niñes de 10 años. Es algo como muy presente, no tanto y no solo porque están ahí delante de la pantalla todo el día. Igual ni juegan, pero en términos de socialización lo es. Es decir, que cuando llegan al cole, el discurso sobre el videojuego, el Fortnite, el Minecraft, lo que sea, está ahí, está en las conversaciones. Es un principio de socialización primaria, cosa que no ha sido probablemente para mi generación en estos términos, o la tuya. Eh, eh, entonces, cuan, cuando, cuando hablamos de principio de socialización, nos referimos a que tiene una capacidad de construcción de realidad. Y de una identificación. De, ¿no? Y de sí, identificación. Sí. Estructuras mecánicas, códigos de representación. Entonces, finalmente, sobre todo eh, en una edad que va entre los 5 y los 10, 11 años, el juego es imitativo. Y el juego imitativo imita la realidad social con lo cual el, la persona, el sujeto, se está desarrollando. Y el videojuego es parte integrante de, de, de, de, de, esta, de, de esta socialización que tiene. Entonces, ahí se reproduce. Y es curioso porque la Among Us viene, reproduce a su, a su vez, un juego típico, yo creo que en todas las culturas que ya he conocido, hay un juego muy parecido a este. En mi tierra, si soy siciliano, se llama Mafia. En, otro... <risa> en otros países sé que cada país tiene un nombre para esta mecánica de juego, pero la eh, mongas recupera esta mecánica de juego, la digitaliza y finalmente lo que produce es extenderla a un público que no conocía esta mecánica de juego porque por edad, por ejemplo, y que en cambio ahora sí la socializa y la reincorpora, pero desde otro lugar. Y eso pasa todo el rato, pasa todo el rato. También los productos culturales hoy en día, cuántas películas se basan en videojuegos, libros que tienen referencia a videojuegos. O sea, es un artefacto cultural presente en la cultura y con capacidad de socialización. Eso es el punto nodal para mí. Entonces, no, no mirar a, a, a aquello, yo creo, es perderse una porción de la realidad ser incapaz de entender exactamente algunos de los flujos importantes que están conformando las identidades hoy en día. Se parece un poco, yo quería como que ahondaras un poquillo más en esta idea, ¿no? De, tú has dicho que el videojuego se ha roto porque realmente abarca cada vez más ámbitos de la sociedad y de la vida social y las interacciones, ¿no? Entonces, este hecho que, se, que va abarcando cada vez más, ¿cómo conforma esas identidades? Es decir, ¿cómo? una sociedad en la que casi es un imperativo finalmente, ¿no? el que todo esté gamificado, que todo sea un juego, ¿cómo afecta a la construcción de la realidad, incluso de la representación de la realidad que las personas tienen? ¿no? Un poco esto, para esta sociedad, estos niños que, han, que están creciendo inmersos en, en una sociedad que tiene tantos aspectos gamificados. ¿no? Bueno, yo creo, o sea, como decía, estamos en dispo, hay una disputa, ¿no? una disputa de lo lúdico, una disputa de lo que es en este caso, la gamificación o simplemente las reglas, las mecánicas de juego que hoy en día son una parte importante que guían nuestras relaciones sociales. Entonces, yo creo o espero que vayan surgiendo alteridades, nuevos modelos, diferentes formas de entender el juego. Está claro que, o sea, el juego no está aislado de la sociedad, no se produce en un vacío, se produce dentro de una sociedad que eh, está en un orden neoliberal, que incita a las personas que, que vivimos en eso a movernos a partir de una, un cierto objetivo y responder a los inputs de una, de una forma muy precisa. Y el juego está representándoles. Hay que construir comunidades diferentes y, y ahí el juego es una herramienta. En ningún caso puede ser un fin, es un medio, que no es neutral y es una pelea, una disputa donde empecemos a perder, empecemos desde una posición de minoría, evidentemente. Pero hay experiencias también que a mí me, me, me no sé, me calientan el corazón o me hacen pensar en otras formas de, de, de, de pensar el juego, pensar la, la logia de vivir un lugar. Por ejemplo, San Francisco Zero, un juego humano donde todo el mundo, como planteaba unas quests en una web y la gente, se, los ciudadanos de San Francisco se apuntaban y iban como realizando esta quest. La quest podía ser algo muy sencillo como ir a, a hacer una foto del monumento que está encima del edificio X, o cosa mucho más compleja. Pero lo que produjo este juego fue una capacidad de interacción entre los ciudadanos, crear espacios de socialización diferentes que no estaban ligados, por ejemplo, al consumo. ¿no? Y el juego te da esta posibilidad, porque nosotros hoy en día, y más con la nueva normalidad, la única forma que tenemos de socializar es ir a consumir, porque si no no puedes estar en un parque, no puedes estar, tienes que estar en una terraza. O sea, el consumo guía todo el tipo de socialización. El juego te permite, en algunos casos, salir, escaparte, es un, puede ser una vía de fuga. Y, y entonces como yo creo que hay que eh, pensar y pensarnos en esas vías de fuga, ¿no? como, cuáles son estos juegos que nos pueden habilitar otro proceso de socialización. Recordando que el juego, sobre todo en, el, en ciertas edades, tiene esta capacidad enorme de, de, de crear, unas, como, para mí es un poco como el principio de la TAD, pero a nivel emocional, una zona temporalmente autónoma, emocional, una mm. zona de cercanía, donde y tú estamos jugando, yo igual no te conozco, no hablo ni siquiera tu idioma, soy de otra religión, soy de otra clase, de otra raza, o sea, todas estas etiquetas sociales que nos conforman como individuo y que todo el rato están ahí cuando hablamos con la gente, cuando vamos a consumir un lugar más que otro, cuando consumimos un producto cultural, en todo caso están ahí. Cuando jugamos, momentáneamente desaparece, ¿no? Tiene esta capacidad de crear una zona de, de autonomía temporal. Y creo que ese espacio es muy eh, capaz de poder generar cosas lindas, ¿no? y, y, y entonces yo me esfuerzo de pensar en ese espacio, en ese momento, y a partir de ahí, nuevas dinámicas de juego. Sí, a ver, totalmente de acuerdo, lo que pasa es que al final, por ejemplo, lo que comentaba ella, al final lo que se queda, la mayor parte de esta generación que está creciendo con nuestra realidad ludificada es con el like, por ejemplo, ¿cuántos likes tienes tú? ¿Cuántos likes tiene otro? Yo me construyo, mi ego crece, funciona, mi seguridad personal crece, funciona, ¿cuántos likes tengo? Que es una manera de jugar, ¿no? De, sí, sí, totalmente. O sea, es, es como la manera más, más extendida ahora, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿de, ¿de qué manera se pueden hacer? O sea, es, ¿hay, hay, se puede? o sea, ¿se puede hacer que estos espacios se, se expandan tanto como se puede expandir eh, un like? Un, obviamente hay todo un mecanismo detrás de... Eh, capitalista plataforma y eh, toda la historia, pero claro. Una cosa que, por ejemplo, está ocurriendo en el mundo del diseño y de mm. los juegos, y yo creo que es una lucha importante porque son pequeñas cosas que espero pueden generar muchos cambios. Por ejemplo, la lucha en contra de los patrones oscuros de diseño, que es algo que se implementa mucho en el diseño de aplicaciones que usamos todos los días y también en los videojuegos. Es decir, principios que guían las y los diseñadores de aplicaciones para retener más y más la atención de los usuarios y usuarias. Sí. Eh, Forma para hacer que no te despegues nunca de la pantalla o que una vez apagada vuelvas a la pantalla, la notificación, el, el, el, el reclamo, eh, el bonus que te da porque no para seguir la racha de un juego o de una programa de educación de idioma, de aprendizaje de idioma, como puede ser Duolingo, etcétera, etcétera. Son, y todas las aplicaciones están diseñadas a partir de estos principios de diseño, que hoy en día se pueden, se han empezado a codificar a partir de cuatro categorías, que son temporales, monetarias, psicológicas, ah. eh, la cuarta se me fue, <risa> eh, y que también están en los videojuegos, entonces, video, uh, videojuegos, y el objetivo es retener la atención del jugador, retener la, nuestra atención. No despegarnos de Facebook, no despegarnos de Twitter, no despegarnos de Tinder. La notificación que llega, el diseño cookie, el bonus, el regalo del super like, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, son todos patrones de diseño oscuro. Pues hay que empezar a liberarse de esto, porque estos generan o están pensando para generar, si no adicción, retención. Y nosotros nos queremos retener, queremos liberar. Entonces, empezar, un, ese movimiento que a nivel global está empezando a imaginar otros patrones de diseño para los videojuegos, para las aplicaciones digitales, que estén libres de todos esos patrones oscuros, para mí es un punto de partida que nos puede habilitar o nos puede facilitar la construcción de otro sentido. Pues un ejemplo. Bueno, ojalá esto se pueda llevar a expandir y llevar a todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿A mí me gustaría decir algo? Vale, mientras la vas formulando y se van acercando a ti con el micrófono, eh, ah, <ríe> sin presión… <sí>. Eh, <ríe> Eh, voy a hacer un poco de promo. De, um, Luca está comisariando una exposición que va a inaugurar en, en Casa Forum, en Madrid, en julio, luego vendrá a Barcelona, que va a tratar muchos de los temas de los que hemos estado hablando, ¿no? De Totalmente. una manera... Eh, y luego van a venir mucha Oda, Tarragona, Sevilla, a todo Cacha Forum del Estado de Español. Exacto, va a estar por todo, va a estar cinco años aquí. Claro, este, por ejemplo, podría ser no un tipo de espacio en lo que, en los que hacer como también a la gente replantearse que puede ser juego, no gente que conozca, que ya sea gamer, que nunca ha sido gamer, que se acerque a, a un espacio. También hay otras experiencias en las que en, en, en otros países ya hace tiempo que, que sucede y en España no es nuevo. Hace muchos años se hizo, pero hay como una especie de Interés ahora, ¿no? Un poco de trend, por decirlo de alguna manera, de, de, de traer este espacio, es, perdón, el videojuego a estos espacios artísticos, ¿no? O, y Casaforum también siendo un espacio que también es muy abierto, ¿no? ¿No? es como un, un, es un museo bastante accesible, bastante familiar y, y bueno, un espacio artístico en todos sus, los centros que tiene y poder abrir y, y hacer a la gente repensar ¿no? un poco, ni eh, que sea por echar la tarde de un domingo que hay gente que, que, que, que, ¿sabes? que no es que sea especializado en la temática a la que va a ver ¿no? y, y poder a, a, a acceder. Totalmente. La, la exposición se llama Homo Ludens, videojuegos para entender el presente, y justamente tiene el objetivo de eh, investigar los diferentes territorios en que el videojuego está actuando, reconstruyendo, interactuando como pieza troncal de la, de la realidad contemporánea, como una herramienta y un medio de comunicación y de medio de expresión artística para mejor entender nuestro tiempo presente. Y además hay una pieza hermosas. Que es se como llama tú. la máquina que juega sí. sola. Nombre bueno, es es temporal. Mónica Ricky y espero verla. porque ya tengo mucha Nombre gana. temporal. Yo te, y también me hago tu promo. Yo tengo una pieza exponiendo ahí, pero no. De momento se llama la máquina que juega sola, pero ya veremos. Es muy obvio, ¿no? Es una máquina que juega sola. Pero bueno, hay veces que hay que está bien ser obvia y eh, Pero sí, ahora bueno, simplemente solo para terminar, es como va a ser un poco como recoger toda la investigación que llevas tiempo haciendo, ¿no? eh, todo lo que nos has hablado aquí, no en forma toda tu tesis doctoral de alguna manera ¿no? de investigación puesta en, en escena en este ámbito con sus limitaciones y, y, claro. y, y todo… Y nada, muchas ganas de, de ver la expo y también con lo que va a acabar siendo sí, lo mío. A ver, la, la, la verdad ¿cómo acaba? Que sí. Me, de, me, de momento pinta bien, ayer estoy haciendo agujeros, ¿sabes? es bastante grande, pesa mucho. Tengo es... muchas <risas> ganas de verla, muchas ganas de verla. Un día te pasas por casa y ves el, el proceso. <risas> sí, como que tu pieza está y, y bueno. Bueno, ahí está, ahí está, es un armatroste. <risas> ¿Ya estás listo? Sí, más o menos, sí. <risas> Eh, en cuanto a lo que hablabas de todo lo que son estas prácticas bastante horribles de retención del jugador, sobre todo en lo que es free to play y demás, que es donde más agresivos son, ¿crees que hay un punto medio entre lo que es hacer prácticas de retención, entre comillas, y la liberación completa del jugador? Más que nada porque, bueno, teniendo en cuenta los ratios de retención que son bastante bajos en juegos, sobre todo gratis, eh, pero claro, luego está el punto de vista, entre comillas, profesional de decir, tengo que comer de esto. ¿Crees que hay un punto medio en, en, en estas prácticas? Eh, yo creo que en este momento eh, el problema digamos, de la industria, de la producción, es que tiene un solo modelo de, de producción, un solo modelo de desarrollo. Se entiende el videojuego como un producto industrial que se produce de una dada forma, que tiene determinados formatos de duración y tal, y que esto es lo que vende y cómo se vende, y cómo se genera dinero, cómo se monetiza. A través de la venta directa o a través del modelo free to play, que básicamente te todo el juego gratis, pero tú luego vas comprando cosas dentro del juego, como pasa con Candy Crush, por ejemplo. Yo creo que estamos ante una necesidad de pensar otros modelos de producción de videojuegos que acompañan esto. Eh, modelos que en, en, sean más éticos, feministas, ecologistas, modelos cooperativistas. Es, es interesante cuando comparamos la industria del videojuego con cualquier otra industria del sect sector de la industria cultural. No deja de ser una industria cultural el videojuego. Si miramos a todos los demás sectores de la industria cultural, diseño gráfico, comunicación, eh, etcétera, etcétera, editoría. Existen una variedad de modelos, una variedad de actores que operan en este sector. Por ejemplo, el ámbito cooperativista está presente en todos los actores de la industria cultural. Eso no ocurre en el videojuego. En el videojuego hay muy pocas cooperativas, se cuentan, se cuentan en una mano casi. Y eso yo creo que es un gran límite, de la industria, algo que no le permite crecer, algo, algo que la encaja dentro de un solo modelo que funciona para algunos y no funciona para muchos otros. Y porque abrir este modelo de producción, pensar, imaginarse un tipo de producción a partir de otros valores y diferentes, habilita la posibilidad de pensar un nuevo tipo de producto. El videojuego va a colonizar muchos espacios. Hasta hoy en día nosotros pensamos en el videojuego como algo que yo hago y te lo vendo por medio de una tienda digital. Pero eso no va a quedar así para siempre. Y se van abriendo cada vez más espacios de consumo, de reflexión, de distribución. Necesitamos modelos productivos que sepan interceptar este cambio que se va a dar en la industria porque se ha dado en toda la industria cultural. No se va a quedar fuera de este ciclo de transformación. Entonces ahí es cuando yo pienso en los modelos de retención. Porque el problema es que, claro, si lo vemos de forma unidimensional, no hay respuesta. El problema es que hay que abrir otras líneas de producción. No sé si te Se ha quedado súper satisfecho. Y, y, y, y para terminar, perdón, antes sí, de... Sí, sí, no, no. O sea, es algo que se está empezando a hacer, no, no, no son palabras. Es decir, eh, hay algunas cooperativas que están empezando a producir en este sentido, eh, Dead Cell, es quizá la más conocida de un juego que ha vendido bastante el año pasado. En Barcelona, se ha, el año pasado, nosotros en Arts Games, con el apoyo del ayuntamiento, hemos realizado una investigación sobre el modelo de la economía social y solidaria eh, aplicada al videojuego. Y este año se abre en la ciudad un espacio que se llama Canotro un Ateneo de innovación ciudadana y democrática, que uno de los tres ejes que construyen, constituyen este espacio, es el, la práctica del videojuego desde lo social, desde otros modelos de producción, distribución y consumo. Entonces, se están dando cosas, se trata de agruparse, hay todo el movimiento de Game Workers Unite que está impulsando para una reforma estructural del mercado laboral de los videojuegos. Hay muchas cosas y ahí hay que trabajar y hacer red y construir colaborativamente. Muy bien, pues nada, eh, hasta aquí la sesión de hoy de Bits and Boards. Muchas gracias a Julieta, como siempre, por invitarnos. Muchas, Muchas gracias. <ríe> <ríe> Muchas gracias a Luca. Gracias a ti. Siempre un placer compartir contigo. Lo mismo digo. Y, y a, gracias a todos y a todas las que habéis venido. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.